Ayer jueves concluyeron las tradicionales fiestas patronales Santa Ana 2018. Hoy, el encargado de la Dirección de Desarrollo y Participación Social, Ramón Gervasio de León, se refirió al desarrollo de esta celebración municipal. Esta vez, las fiestas patronales Santa Ana 2018, que se desarrollaron de manera exitosa, si lo medimos con la cantidad de público, que asistió a cada una de las actividades planificadas. Y sobre todo, que no hubo incidentes significativos. Eso siempre ocurre, pero no lo hubo. Sobre las críticas recibidas por supuesta falta de organización e improvisación, según el funcionario, se reunirá con todos los miembros del equipo organizador con miras a prevenir debilidades de estas patronales. Nosotros el próximo día vamos a pedir al director de, de, del Departamento de Cultura que se a su equipo, donde está incluso el compañero bretón que nos acompaña acá, donde está Alvarado eh, y otro personal, reunirnos para analizar eh, fortalezas y habilidades y a la luz de ello, pues se pueda, eh, el próximo año, comenzando con lo que debe ser la planificación, el presupuesto desde ahora, eh, de manera que los señores miembros regidores aprueben un presupuesto apropiado y se puedan hacer cosas que vayan en beneficio de la colectividad y sobre todo que sea un aporte a la cultura Franco Macorisada Cordero NTN, su noticiero regional